Las mujeres en América Latina saben que cuando pierden la tierra, que cuando pierden el agua, que cuando pierden las semillas, eh, los bosques están perdiendo el control sobre, sobre nuestras vidas. Y por eso es que están en esta lucha en, primer, en primera línea, dando estas batallas y, y tratando de conservar el patrimonio que es natural eh, y diciendo o poniendo un pare a la devastación ecológica sobre los territorios y sobre los cuerpos.